Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Saludo, buenos días, bienvenidos a Región Nordeste, del país y el mundo, una vez más a esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Sigue avanzando esta Semana Santa y nosotros feliz y contento de poder seguir interactuando y compartiendo desde esta programación que se ha diseñado aunque que se diseñó desde el jueves hasta el domingo de resurrección que estaremos nosotros pues compartiendo con toda esta zona del nordeste, el país y el mundo, todo cuanto esté aconteciendo en este asueto de la Semana Mayor que es la Semana Santa. Así que saludamos y le damos los buenos días a nuestros compañeros Charlie Valerio y radio Molina. Saludos, buenos días y bienvenidos. Buenos, buenos días, días Víctor. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes que nos ve por, por la televisión, por Telenor. Y aquí estamos para seguir acompañándoles en esta Semana Santa. Radio, ¿qué tal? Cuéntame. Buen día, Charlie. Buen día, Víctor. Ayer en la tarde no estuve con ustedes, pero deseoso de estar aquí. Y aquí me tienen y para compartir con ustedes eh, este sábado santo, sábado de reflexión, sábado de oración, sábado que nos da la oportunidad de encontrarnos con ese Dios que nos ama y que nos espera, que nos eh, que quiere que nosotros demos este cambio de vida a lo cual él nos llama Así es, bueno, gracias a ustedes que están en su casita y que han tenido la oportunidad, Charlie, Radio, de disfrutar de esta extraordinaria programación para que toda esta región del nordeste, del país, del mundo pues pueda disfrutarla, desde que iniciamos nosotros esta programación, junto a este equipo que ha estado diariamente con ustedes, también al equipo de prensa que se ha encargado de una manera también extraordinaria de compartir las noticias y todo cuanto ha acontecido en esa área, de, en toda esta región del nordeste. Queremos, pues, una vez más saludar también y darle la bienvenida a esta programación a, a quien es parte importante, que durante varios años ha estado con nosotros, así que nuestro querido padre Ángel, desde la virtualidad, compartiendo con nosotros. Buenos días y bienvenido, padre, una vez más. Hoy, buenos días, eh, Víctor, buenos días. El radio y Charlie, y a todo el pueblo que nos está mirando y escuchando en este momento. Salud y paz para todos. Sí, ya compartimos este cecito virtual, ¿verdad? Eh, bueno, me lo, me lo deben cuando yo vaya por allá. Sí, lo debemos, sí. Bastante así es. sabroso. Venga pronto, venga sí, pronto. Y que la doña aquí lo preparó, padre, ¿verdad? Al más alto nivel. Padre, hoy es sábado, el ter sábado santo, tercer día del triduo pascual. Seguimos de luto, seguimos en silencio, seguimos en reflexión Y quisiéramos iniciar este conversatorio con usted, este Sábado Santo eh, Describiendo cómo debemos nosotros pues, seguir ¿verdad? viviendo este Sábado Santo Ya como tercer día de este trío Pascual Has mencionado una palabra clave para este día Es la palabra silencio durante el día sábado pues la iglesia se mantiene en silencio junto a maría pues pelando en el sepulcro donde han puesto a, a cristo el que eh, duró mucho hablando anunciando la buena nueva hoy eh, hace silencio y hace silencio para los para los que viven porque es en ese momento de su muerte cuando él entonces está llevando liberando a los que desde la fundación del mundo yacían en, en el sepulcro dice uno de los himnos que tenemos para el día de hoy en la liturgia de, de las horas que el señor bajó al al, al lugar de los muertos a liberar a los que estaban encadenados desde la fundación del mundo y nosotros hacemos silencio pero hacemos no un silencio eh, cómplice eh, sino un silencio meditativo un silencio de reconocer también nuestra propia culpa como como es de, de esperar de un buen cristiano, porque como decíamos ayer, Jesús murió por nuestras culpas, no fue por sus culpas. Entonces en, en este día pues se destaca la figura de, de María, que aguarda en silencio, pero al mismo tiempo como un modelo de fe, porque con la muerte de Jesús, la, la generalidad de sus seguidores eh, se desilusionó eh, porque simplemente vieron en Jesús mm, o alguien que fracasó. Ellos esperaban un Mesías eh, liberador del pueblo de Israel, un Mesías eh, guerrero, que según el grupo, por ejemplo los celotes, esperaban un Mesías violento que, que expulsara a... A todo el que no pertenecía al pueblo de Israel eh, o un mesías eh, militar al estilo eh, de David que expulsara a los romanos que era quienes dominaban en el momento eh, cuando Jesús nace y otros eh, esperaban simplemente un, un mesías eh, reformador quizás al estilo de Josías, que iba a remodelar el culto templo y todo eso. O sea, dependiendo del grupo religioso, social o político, se esperaba un tipo de Mesías. Pero ese Mesías no llegó, porque el que llega es, es alguien totalmente contrario, no violento, como dice el primer cántico del siervo que, que mencionábamos eh, ayer, eh, de, esos, de esos cuatro cánticos. El, ese primer cántico dice, no, él no voceará, no, la, la caña cascada no, no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, sino no boceará, etcétera, es Jesús, es el Mesías paciente, es el Mesías que anuncia la buena nueva, que anuncia la paz, que anuncia la, la salvación, que va pasando por, por, por el mundo, haciendo el, el bien, curando a a los enfermos, a los oprimidos por el mal, etcétera. Y todo eso eh, se veía como un signo eh, favorable. Sin embargo, en el día de ayer o a partir de, del jueves, en la noche, cuando Jesús es apresado, el día de ayer que es crucificado, entonces lo que se ve es un fracaso. Fracasó eh, todo, toda esperanza, fracasó eh, toda la espera de, de tantos años y, y fracasó la, la ilusión. Por eso se dispersan y se cumple aquella profecía. Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Los discípulos se dispersaron desde el jueves, se dispersaron. Todavía el, el, el viernes algunos eh, seguían, algunas mujeres, seguían de, de cerca a, a Jesús, camino hacia el Calvario, pero al morir, bueno, pues la, la, la desilusión fue, fue total y la que permanece como mujer de fe, como modelo de fe para nosotros es María y junto a ella hoy la iglesia eh, vela en, en el sepulcro para contemplar en silencio la muerte del Salvador, y, y quiero concluir eh, diciendo o recomendando un, un escrito que es eh, poético, un himno eh, hermosísimo de Pergolesi que se llama Estaba Mater, estaba la madre eh, junto a la cruz, y eso es algo eh, maravilloso, las letras también es una composición eh, musical que lo pueden conseguir eh, simplemente pueden buscar ahí estaba mater o estaba la madre y con esa traducción de, de Lope de Vegas si mal no, no recuerdo y es un himno maravilloso precisamente cantando el, presentando el, el dolor de María cuando ve a su hijo en, en la cruz y, naturalmente, en, cuando piensa en, al día siguiente en la sepultura de su hijo. De modo que sería maravilloso que pudieran eh, ver, leer la, la, las letras y, y también escuchar la composición musical. Padre, ese silencio que hoy sábado debemos todos nosotros tener y esta reflexión, pues, eh, vamos a decirlo así, acompañado... De, de María, nuestra madre espiritual, eh, nosotros poder así reflexionar para acompañarla a ella en, en este dolor como madre de ver a su hijo morir. Y como sabemos y lo que nos dice los evangelios, María estaba junto ahí, al pie de la cruz, junto al discípulo amado. Y ahí es donde Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo y a ese discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y nos sigue diciendo el Evangelio que desde ese día el discípulo recibió a María en su casa. Entonces, esta parte que usted hace, hace este comentario, de que todos ellos estaban posiblemente en silencio, pero acompañados de María en oración. Y sabemos de los sufrimientos de María... Y de todo ello, como nos dice la palabra, ella lo guardaba en su corazón. Así nosotros pues reflexionar interiormente en este sábado sobre la vida de Jesús, su pasión, su muerte, acompañado de María. Así es, eh, era el dolor de, de una madre al ver morir a su hijo de cualquier forma que sea siempre es muy grande porque no hay ningún ser en el mundo que pueda sentir más el, el vínculo de, de, entre personas que una madre y, con su hijo porque eh, ese hijo fue llevado en su vientre por nueve meses y, y la madre desde el momento de, de su concepción aunque no lo sabía, porque naturalmente no, no se dará cuenta en, en el instante en que queda embarazada, lo, lo sabrá después, cerca de, de, de dos meses después, es que se dará cuenta de eso, pero desde ese momento en que ella se da cuenta en que está embarazada, que se da cuenta que comienza a, a cambiar algo dentro de, de, su, de su vientre, se da, se da ese vínculo profundo, eh, podemos hablar, eh, eh, no es exactamente así, pero voy a utilizar un término tanto metafísico, se da un, un vínculo ontológico, de, eh, en lo más profundo de, eh, del ser, porque ella lo siente como parte de, de, de sí, y, y como tal, pues ese vínculo se va a mantener siempre, y claro está que eh, María cuando, cuando ve a Jesús eh, sufriendo cuando le están eh, maltratando eh, el castigo severo que, que se le aplica eh, indudablemente siente que, que se desprende algo de, de, de su ser de, de sus entrañas no sé si recuerdan la, la película de, de Mel Gibson muy Estamos hablando por allá del año 2000 o 2001, más o menos, si mal no recuerdo. Y en esa película, el castigo que se le aplica a Jesús sobrepasa lo que mandaba la, la ley, al menos la ley judía, que el castigo eran 40 latigazos menos uno. No decían 39, sino 40 menos uno. Era por un asunto de, de justicia por si se equivocaban al contar, que en vez de darle un latigazo de más, mejor que fuera uno menos. Entonces, a Jesús, en esa película, cuando ya van por eh, 20 y tanto, eh, o 30 latigazos, 32, eh, ahí se detiene. Y luego de una breve conversación, ahí Jesús se para de nuevo, se pone en pie, a, atado, y, y luego continúa el castigo ya con otro tipo de, de instrumento mucho más cortante y lacerante y comienza el conteo otra vez y, o sea que se sobrepasa el límite el y María está en el público y está mirando eso y cuando ya pues, finalmente termina el, el cruel castigo hay una palabra de, de María que creo que es la palabra que cualquier madre podría pronunciar cuando ve o morir o cuando ve sufrir a su hijo, algún tipo de, de, de castigo, eh, cualquiera que sea, pero la situación de Jesús era el extremo. María simplemente dice mi hijo, entre sollozo dice mi hijo. esas palabras cuando una madre las pronuncia, sale de sus entrañas, sale de lo más profundo de, de su ser, porque solo ella sabe el, el proceso que, que llevó la, la formación de ese niño en su vientre. Pues, hoy, pues con, con María, contemplar eh, ese sufrimiento, ese dolor, eh, yo creo que eh, es como de uno, como decimos, ponerse en la carne, en, en el zapato del otro. Padre, hoy uno se queda contemplando la muerte de, de, de Jesús y al quedarse contemplando la muerte de Jesús, muchas veces uno siente como, como si Dios se hubiese ocultado en ese momento. ¿Qué usted podría decirle específicamente a la juventud hoy en día para que no se quede en, ese, en esa sola situación, sino que pueda ver a través de lo que Jesús hizo por nosotros? Siempre ante el dolor y, y el sufrimiento existe la, la tentación de, de pensar en el, en el abandono, en el olvido de Dios. Recordemos que una de las palabras de, de Jesús también gira en torno a eso. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese, ese, esas palabras pues se eh, siguen repitiendo en nuestra mente, en nuestros corazones porque eh, seguimos pensando cuando vemos el, la hora de, del dolor de, de una persona, de la humanidad o, o nosotros mismos eh, cuando sufrimos en carne propia algún tipo de, eh, de vejamen, de injusticia de, de dolor por enfermedad, etcétera, tenemos la tentación de, de pensar ¿por qué Dios no nos ha abandonado? ¿por qué nos ha dejado eh, de la mano? ¿nos ha dejado eh, de, a nuestra suerte? y esa tentación está latente ahí. Desde el punto de vista de, del pensamiento filosófico y, y, al, y también teológico, incluso han surgido corrientes de, de pensamiento a raíz de, del dolor y del sufrimiento humano. Eh, por ejemplo, en, en la filosofía existe la filosofía, eh, valga la redundancia con el término, existencial o existencialista, el existencialismo. Hay muchos filósofos que han reflexionado filosóficamente el dolor, el porqué de, del sufrimiento, el porqué de la muerte, etcétera. Y, y todo eso parte a raíz de cómo sufre el, el hombre, cómo el ser humano tiene, o por qué, es la pregunta filosófica, el por qué hay que sufrir, por qué la muerte, por qué el dolor, por qué el mal, por qué la injusticia si sí, entonces de ahí entran también los filósofos existencialistas ateos si dios es un dios bueno por qué existe el mal en el mundo la pregunta por el problema del mal y todo eso parte de la existencia del sufrimiento del dolor desde la teología también nos encontramos con, con una reflexión sobre el sufrimiento y hay, hay una, una corriente teológica que, que comienza un, un teólogo protestante llamado eh, Juan Bautista Metz que se llama la teología política y esa teología eh, política que podría llamarse también social eh, surge a raíz del sufrimiento de la humanidad en las guerras mundiales específicamente después de la segunda guerra mundial Conocemos lo de los campos de concentración en, en Auschwitz, en, en Polonia, en diferentes, en diferentes partes. La, la pregunta que, que se hace, Mitch, siendo un, un cristiano, un teólogo, es, la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Donde mataron en cámaras de, de gas a miles de de personas. Se calcula que 6 millones de, de personas murieron en los campos de, de concentración. Eh, incluso hay una, una canción de Salvatore Adamo que, que hace alusión a, a, a, esa, a ese exterminio eh, eh, masivo de, de personas, que, donde él habla que, que esos... Eh, hicieron crecer 6 millones de, de árboles y, y habla de Inshallah, Dios lo quiere, pero la pregunta es ¿dónde estaba Dios cuando sucedió eso? y ya de ahí en adelante podemos nosotros hacernos también la misma pregunta ¿dónde estaba Dios cuando el tsunami en el año 2005 que mató cerca de 300.000 mil personas? ¿Dónde estaba Dios en el terremoto de 2010 en, en Haití? ¿O dónde estaba Dios cuando erosiona un, un volcán y, y acaba con, con una población? Y una serie de, de acontecimientos que suceden que, en la naturaleza, y eso nos lleva entonces a cuestionar a Dios. Pero también tenemos que cuestionarnos nosotros. No podemos de, de dejarle todo a las manos de dios si bien es cierto que nada sucede sin que dios lo sepa sin que dios lo permita no menos cierto es que también hay muchas cosas que dependen de nuestras acciones sí, sí, entonces sí. Eh, yo creo para cerrar la el preámbulo fue un poquito largo pero para cerrar la pregunta concreta de charlie que decirle a los jóvenes para que no se queden en el dolor, en el sufrimiento de, de una situación momentánea. Y creo que hay que volver la mirada y mirar precisamente a aquel que sin culpa, que sin haber cometido ningún tipo de crimen, no solo fue castigado con, con el látigo, sino que fue crucificado como si fuese el peor de los criminales, de, de los bandidos. Entonces creo que es mirar a Jesús, que el que mira a Jesús en la cruz no queda defraudado, porque sabe que aunque pase por la hora del sufrimiento, por la hora del dolor, pero resucitará, es decir, saldrá de, de esa situación. Y claro está, buscar la ayuda de una persona eh, que esté capacitada para poder orientar y, y salir adelante sí, Padre, vamos con su permiso a hacer una pausa pero al regreso yo voy a querer que usted nos responda esta inquietud ese silencio esa soledad de María claro está, podemos interpretarla por la muerte de su hijo pero quiere decirnos nos llama alguna reflexión este silencio, esta soledad de María, quisiéramos que al regreso usted nos respondiera esa inquietud, así que avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de, de lo, lo que, que no se ve. ve vamos a la pausa y a regreso seguimos aquí nosotros en este conversatorio sumamente interesante que estamos teniendo este Sábado Santo con nuestro querido Padre Ángel Díaz ya regresamos Bien, seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Este interesantísimo conversatorio que estamos nosotros teniendo, Charlie Heradio y todo ese público que nos sigue a esta hora a través del Canal 10 y esta programación. Toda la región nordeste, del país y el mundo, con nuestro querido Padre Ángel, que ha estado con nosotros durante todo el trayecto, de esta programación. Dejábamos, Padre Ángel, una inquietud en el aire y era de compartir con nosotros ese silencio, esa soledad de María. Claro está que muchos asumimos y lo atribuimos a la muerte de su hijo, pero tienes eso, un mensaje, una reflexión eh, que nos deja eso eh, realmente, eh, nos dice algo a nosotros que debemos pues asimilarlo y, y dejarlo con nosotros, Padre. Obviamente que sí, tienes razón al, al decir que nosotros asociamos esta situación del silencio de María, en primer lugar, a, a la soledad por la muerte de su hijo Jesucristo, pero también eso para nosotros nos, nos dice eh, mucho en, en este tiempo. Vivimos en una sociedad de, de mucho ruido hay mucho ruido externo pero también mucho ruido interno y, y es un podríamos decirlo decir que es como un llamado a nosotros a hacer silencio a adentrarnos en nosotros mismos a convencer a conversar con, con el yo interior porque muchas veces eh, vivimos como se dice popularmente de de, de la llante, de, de, de la bulla y aparentando esto, aquello, lo otro, y se nos olvida adentrarnos en nosotros, en nosotros mismos y creo que también nosotros estamos llamados a hacer silencio para poder escuchar a Dios, para poder escucharnos a nosotros mismos o escuchar a los demás, porque si esto lo ponemos, por ejemplo, en el, en el plano propio de, de una familia. En una familia tenemos un papá, una mamá, si es la familia nuclear, como le conocemos, la familia tradicional, que ya hoy no, no es así, lamentablemente, en todos los hogares, y tenemos unos hijos. A veces eh, queremos que se nos escuche y por ejemplo el, el marido como es el, el, el varón y se cree que, la que él, la él es el único que tiene el derecho a hablar, eso sucede cuando es un hogar de, formado por una persona eh, machista que conserva eh, esa supremacía eh, por el simple hecho de, de, de ser varón en la, en la casa y, y yo soy el, el hombre de la casa y habló, dijo todo lo que lo que quiso y cuando él habló ya se acabó la conversación. Entonces hacemos un monólogo y un monólogo que no lleva a nada, porque si solo tú tienes derecho a decir lo que quieres y que te escuchen y, y, y monta muchas veces un, un drama y ya todo se acabó ahí. Bueno, pues no nos sirve de nada. También tú tienes que hacer silencio para escuchar a la otra parte y entonces establecer así el, el diálogo en la pareja con los hijos, el diálogo en familia. Y si por, si logramos hacer eso, si logramos hacer silencio para escuchar al otro, la, el trato, la vida de familia va a ir mejorando en el día a día porque es muy fácil yo decir todo lo que, lo que me parece, pero no tener la capacidad de escuchar a que también me digan los otros lo que les parece. Y, y la familia eh, es, es una sociedad, y en una sociedad eh, se, se vive necesariamente de, de consensos, de escucharse mutuamente y de llegar a acuerdos, acuerdos que no siempre todos vamos a, a estar eh, 100% en, en, en, esa, en esa temática o, o nivel. Eh, siempre habrá cosas que yo quisiera que se hagan, pero que no se pueden hacer porque hubo una, una mayoría que, que eligió hacer otra cosa. Yo expongo mis ideas y se pueden mejorar la, la, las cosas y encontrarse entonces un punto de convergencia y así buscar lo mejor. Y eso se hace, se debe hacer también en la familia. Y el silencio de María eh, creo que es una motivación para que también nosotros aprendamos a, a cerrar un poquito la boca y, y a escuchar al otro. Si vemos la fisonomía del cuerpo, tenemos dos oídos y una sola boca. Padre, cuando uno es un niño así chiquito, que tiene algunos, qué sé yo, cinco o seis años, y... ¿Ustedes recuerdan aquellos tiempos que se iba mucho la luz? ¿Ustedes recuerdan eso? A veces mandaban a uno a hacer esa... Estudiar con a, la amparita. A buscar algo. No, mira, búscame tal cosa allá en la habitación, en tal, tal gaveta. Y va uno con todo el miedo posible. Eh, por la oscuridad, por, por las cosas que uno tiene en la imaginación. Y... Qué bonito es cuando entonces se siente la compañía de esa madre y en ese momento las cosas como que se van viendo más claras y uno entonces el temor desaparece. Quizás esa es la función de María hoy en día en las familias. Eh, creo que sí, que siempre es importante el, el acompañamiento a la, a la persona que necesita, que es indefensa, eh, siempre es bueno acompañar, el ser humano eh, no nació para, para vivir solo, el ser humano es un ser social por naturaleza y nadie puede negar esa condición porque eh, es propio, es con natural a, a uno el, el vivir en compañía, en, en sociedad y en la familia como decía anteriormente la familia es una sociedad e incluso a nivel de, de la iglesia el concilio vaticano segundo dice la familia es la iglesia doméstica la familia es la iglesia doméstica porque ahí es, es que comienza todo y creo que esa función de, de acompañar de la madre pero también del padre eh, es, es fundamental la madre generalmente acompaña más porque eh, pasa más tiempo en el hogar aunque en la sociedad actual eh, la cosa ha, ha ido cambiando mucho porque la mujer ha salido de, del hogar y, y ha entrado al tren laboral, también cumple horarios igual que, que el varón y cuidado si, si el trabajo en el que se desempeña pues tiene un horario eh, mayor, eh, de modo que eso implica entonces que esa tarea de acompañar, de educar, de, de mimar, de dar cariño a los hijos, tiene que compartirse aún mucho más y aunque usted llegue cansado de, del trabajo, sea la, la madre o sea el padre, pues sabe que tiene que dedicar ese rato para sentarse a, a jugar con, con su niño ayudarle a hacer una tarea y más ahora en la realidad que estamos eh, viviendo, que, que la casa ahora sí que se convirtió en, en la escuela de, de verdad, no solo la primera escuela, sino la escuela como tal. Entonces, eh, hay, eh, ha ido cambiando la dinámica de, del mundo moderno y, y eso implica que hay que irse reinventando en, en el hogar. Eh, la función de la madre, la función del padre, si bien es cierto que, que la natural sigue siendo la misma no menos cierto es que a esa función natural hay que irle añadiendo algunos aditamentos para poder cumplir a plenitud esa, ese papel, ese rol que la sociedad le, le encarga a cada padre, a cada madre y, y quiero que, como puntualizar esto que acabo de decir, la sociedad le encarga a cada padre, a cada madre. ¿Y por qué digo esto? Porque el matrimonio, el ser padre, ser madre de familia, y eso se da en un matrimonio generalmente, es una función social. Porque de lo que hagan ustedes en sus hogares, de eso dependerá entonces la sociedad de, eh, grande. Porque... Por eso hablamos eh, claramente de que la familia es la, la, primer, eh, la primera eh, sociedad. Y eso es una expresión del de Papa Pío XII, me parece, eh, si mal no recuerdo. O sea, la, la familia es la, la primera sociedad, es la familia. Entonces, eh, eso es un rol importantísimo y que, y que debe irse eh, adaptando a las nuevas situaciones, que estamos viviendo por esa ausencia debido al, al trabajo. Padre, eh, con esta palabra que, vamos a decirlo así, comenzamos este Sábado Santo, silencio, me gustó una parte que usted le agregó a esta acción, que como humanos nosotros hacemos silencio, que debe de ser un silencio no de complicidad, ni de cobardía, ni de miedo, Sino un silencio de reflexión y de esperanza Y viendo a María eh, sufriendo desde la cruz Desde bueno desde el Calvario, desde todo esto según nos describen bien los evangelios Y viendo a María en silencio Pudiésemos quizá a veces juzgar eh, y decir ¿Por qué ella siendo la madre no intervino, no habló? Yo reflexiono, es una reflexión muy personal mía, digo que ese silencio de María era un silencio de esperanza, porque María, mujer de fe, eh, sabía que su hijo, aunque los evangelios no nos describen esa parte, sabía que su hijo estaba pasando por ese calvario, por ese sufrimiento para algo grande para toda la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros, y uniéndome a esta parte que Charlie plantea de la familia, en el rol de nosotros los padres, y más las madres, a veces quizás guardamos silencio para hacerle entender a nuestros hijos que las cosas no son como ellos piensan. Y que en el silencio de este sábado, nosotros podamos encontrar esa forma de cambiar de vida. Me uno a esta parte que usted plantea, Padre, que ese silencio de María no fue un silencio de miedo ni de temor, y yo le agregaría es un silencio de esperanza. Me parece que una de las características que se destacan en la Virgen María o de las cualidades, es precisamente María como mujer de, de esperanza. Y ella estaba consciente ya de, de quién era Jesús. Claro, que como madre va a, a sufrir toda esa, esa situación, ese drama por el que está atravesando eh, su hijo, pero no pierde la esperanza de lo que de lo que viene porque ya ella había visto, había vivido de, de, desde el comienzo eh, todo ese proceso de, de la encarnación a su nacimiento lo, lo, el acontecimiento de los pastores que llegan, los reyes eh, los, los astrónomos que llegan de, de oriente a, a ofrecerle regalos lo que fue pasando eh, en el momento de la, de la presentación eh, en el templo aunque esa, esa profecía eh, terrible de, de Simeón una espada te traspasará eh, el alma pues eh, se cumple claramente en, en ese sufrimiento de Jesús y, y mucho más cuando el soldado eh, traspasa eh, el costado de, de Jesús con, con la lanza y, y to, todo, todo eso esos acontecimientos en la vida de Jesús que María fue viviendo y como dice el Evangelio de Lucas ella conservaba eh, todas esas cosas eh, en su corazón indudablemente que al momento de, de ver eh, eh, todo ese desenlace que humanamente eh, podemos decir eh, fatal eh, hace a, habría hecho memoria de, de ello pero al mismo tiempo, con la certeza de que no iba a quedar ahí, sino de que él iba a, a volver, iba a resucitar, tal y como había anunciado. Y esa esperanza, María nunca la perdió, por eso eh, fue capaz de, de decir sí, porque también María estaba esperando al Mesías, como, como judía, ella esperaba a, al Mesías. La sorpresa fue cuando el Señor la eligió a ella. Entonces, esa esperanza nunca la perdió. Así es, Padre. Ya finalmente en estos eh, dos minutos que nos quedan de esta primera intervención de este Sábado Santo, pues nosotros seguimos en silencio, seguimos en reflexión porque Jesús está en el sepulcro. Una invitación por parte del Padre Ángel. ¿Cómo debemos nosotros eh, seguir viviendo este sábado santo, sobre todo a esta hora de la mañana? Bueno, yo creo que importante es eh, seguir meditando en, en este momento de, de dolor, de, de sufrimiento, por el que pasa eh, Jesús, que, que está en, en el sepulcro. Y como decía al principio, Jesús hace silencio para nosotros que, que vivimos, pero en ese momento es cuando Él baja, como dice el, el credo apostólico, descendió a los infiernos. ¿Y a qué desciende a los infiernos? Precisamente a liberar a los que yacían en el sepulcro. Y, y nosotros, pues, recordando esos acontecimientos también de redención para los que ya habían muerto, pero al mismo tiempo para, eh, para toda la humanidad en sentido general, por, por la muerte de, de Jesús, meditar en esos acontecimientos y pedir a Dios la gracia también de pelar junto con María, de aprender a hacer silencio interior para poder escuchar a Dios, para también poder escuchar a los demás. Padre Gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros, seguir compartiendo con nosotros en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021, en esta primera intervención de este Sábado Santo. Una vez más, y debemos seguir diciendo de radio de Mano Charly, una participación sin desperdicio, por gracias. la forma tan, tan digerible que usted tiene de eh, enfocar y explicar las cosas que todos entendemos, a la perfección. Así que gracias, Padre Ángel, por compartir con nosotros este sábado en la mañana. Así que seguimos compartiendo con usted. Gracias, Padre. Con gusto. Radio Charlie, pues nosotros hemos llegado al final de esta primera intervención de este Sábado Santo, pues como como iniciamos nosotros, pues seguimos en silencio, seguimos, seguimos reflexión en reflexión, porque Jesús en este momento está en el sepulcro. Así es. Así que gracias e invitarla a que mantenga la sintonía porque ya están preparados nuestra gente de prensa con este primer informativo por la parte del equipo de prensa que ha estado también llevándole todas las incidencias, todo lo que ha estado aconteciendo en esta región del nordeste, el país y el mundo en el aspecto de las noticias. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Nos vemos Dios mediante a las 12 en punto con otra intervención nuestra de este Sábado Santo.